Mi mami se va de fiesta, y llega a las 7 de la mañana, y mi papi... ¿Y vos dónde estabas? Me quedé a dormir en la casa de mi mejor amiga. ¿Qué es eso? La lista de tus 10 mejores amiguitas. Mi papi las llamó, y las 10 le dijeron que no. Acá no durmió. El que se quedó en la calle en la noche fue él. Llegó a las 7 de la mañana, y mi mami lo recibió con ese sonidito de fábrica que trae toda madre. ¿Se puede saber dónde dormiste? Me quedé a dormir en la casa de mi mejor amigo. Yo también tengo la lista de tus 10 mejores amigos, ¿sabes? Mi mami los llamó. Y 7 te dijeron que sí. Y los otros 3 te dijeron: No te lo paso porque todavía está durmiendo.